Bien, Gerasio Quintana se casó con Pilar Cañivano Rodríguez, nacida en 1910. Estuvieron casados 83 años y 55 días, estableciendo un récord absoluto de toda la historia de España. O sea, la pareja más longeva casados de toda España. En el mundo solo hay 20 parejas que hayan estado más tiempo casadas que ellos la edad conjunta de ambos fue de 207 años y 283 días todo esto eh, aparece incluso en el internet vamos ahora con eh, la rueda de carnaval eh, allí en el, el repertorio de, de gelasio eh, tenía al menos dos ruedas eh, la rueda de Carnaval y la rueda de Villamayor de Campos. La rueda de Villamayor de Campos, que tiene más entidad todavía que esta, la hemos dejado para tocar por la tarde-noche. Eh, todavía recuerda Gelasio cuando mmm, tocaban desde un balcón, eh, no había megafonía, tocaban desde un balcón en una plaza, como por ejemplo aquí alrededor de la iglesia, y en el pueblo había tantas parejas como para rodear la, la iglesia. ¿Eh? Y se ponían en alto para que se escuchara mejor Esta es la rueda que tenían para tiempos de carnaval eh, Ya estamos ante un tipo de temas eh, eh, muy tirando hacia zona castellana Y más eh, quizás de autor, no tan populares Sino que aquí ya se ve cierta, mm, cierta que, han, que han exprimido un poco la, la pluma eh, Que hay, hay, hay melodía de autor ¿Vale? Tanto esta rueda como la que tocaremos mmm, luego por la, por la noche. Rueda de carnaval. En este caso, esta rueda combina dos ritmos. El ritmo de, de baile de rueda, eh, que ya sabéis que es eh, en 5 o en 10, y también un, un vals. ¿eh? O sea, que están integrados un baile de rueda y vals en el, en, en el mismo toque. Sí, sí, está.